Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo aporte, gente. Espero que les sirva ya que mucha gente me ha pedido cómo reparar email de Samsung ADSS, que es muy costoso. Pero les comento, gente, que Chimera está actualizada y hasta el momento está sacando este equipo. En este caso vamos a abrir primero Chimera, gente acá. Chimera es una herramienta de pago. Obviamente no lo van a poder hacer gratis, gente. Pero para toda la gente que tiene Chimera sí lo puede hacer en este caso y algo más económico que les pueda servir hay que actualizar gente chimera a la última versión que sería 29.52 y acá en nuestro teléfono vamos a ir lo que sería ajustes, yo acá voy a comprobar gente que es el modelo A10S no le estoy mintiendo Samsung A107M, ahí que está reportado acá vamos a dar en información de software acá el número de compilación presionamos 5 veces para que nos active modo desarrollador o pueden mandar hasta 6 gente ustedes para que se active, a veces pulsas 4 y no te sale. Bueno, acá lo vamos a ir en atrás. Listo, acá nos buscamos, ubicamos en opción desarrollador, gente. Activamos lo que sería nada más depuración USB. Acá lo tenemos activado ya. Listo, y nos vamos atrás. Ya, un método muy importante, gente. Y una cosa también, hay que tener internet bastante rápido para hacer este proceso. En este caso, yo. Si tengo un internet más o menos No tan bueno que digamos Pero si tengo un buen internet Acá voy a conectar por ejemplo a mi teléfono ¿no? A mi cable USB a ver. Listo gente Ahí ya lo tenemos que se nos Está reconociendo chimera ahí. Y acá le vamos a dar en Repai, gente. Acá le vamos a colocar un email Yo le voy a colocar un email al azar gente Listo Ahí ya Le vamos a dar en inicio Ojalá que este primer método se nos salga gente En los se haga muy rápido es de acuerdo a todo el internet gente ya esto si es que se cancela y dice que repair me ha fallado vuelve a intentar lo normal gente si sí te va a funcionar en este caso como tú puedes ver ahí ya se me reparó el email listo y el equipo se me va a reiniciar ahí se me ha reparado con éxito gente entonces y lo que vamos a hacer ahí ya se desciende el equipo Acá nos dice que se ha reparado con esto Vamos a esperar un ratico más gente Listo, ahí nos sale que se ha finalizado con éxito Listo, damos en High Y esperamos que el teléfono se active En este caso es un Android 10 gente no hay, tipo, no hay ningún tipo de problema Esto va a funcionar, este es un método efectivo Para que puedan reparar email gente, ya gente Entonces, listo para todos mis amigos Un saludo para todos mis colegas Un clockers desde muchos países Gente, yo veo canales muy importantes Como Dejen Clock Esto también de Leonel, un saludo para ellos Listo, acá gente vamos a parchar el certificado, no necesitamos de root, en este caso, no necesitamos de root, gente, acá la vamos a emparchar. Como te dije, tu internet nada más que tiene que estar una bala, como de la NASA gente. Es mucho mejor. Listo, ahí parchamos certificado. Y nos vamos a dar con la sorpresa gente de que va a parchar normalmente. Si te, te da un error acá también. Si te da el error, por ejemplo allá me dio creo un error. Me parece que sale teléfono desconectado si es que no me parche dejamos que reinicie nada más el equipo ahí nos dice que el teléfono se ha desconectado nada más vamos a dejar que se reinicie el equipo gente y vamos a parcharlo nuevamente ya en este caso vamos a esperar ahí listo acá ya he vuelto gente entonces lo voy a dar y parchar certificado pero antes de eso voy a empezar que el equipo voy a esperar que el equipo esté encendido correctamente y también voy a esperar que se conecte correctamente muchas veces gente de que Esperamos o cometemos el error de que el telequipo lo hacemos al instante, no pasa nada. Hay que tener paciencia, Lo vamos acá en patch set. Obviamente acá vamos a probarlo nuevamente. Tiene que parchear sí o sí, gente, ¿ya? En este caso vamos a esperar. Ahí ya se nos está reparando, sin root, sin nada, gente. Espero que les guste entonces. Ahí se desconectó, se volvió a conectar. Está bien eso, gente, está correctamente. Y ahí creo que sí se nos ha parchado, nos saldrá que nos ha parchado o si no vamos a intentarlo, bueno dice pone desconectado, vamos a intentarlo nuevamente, a ver, vamos a ver a los cuantos intentos me sale a mi gente yo voy a pasar el video para no ser tan largo vuelvo cuando ya pues el equipo se prendido a ver, acá vamos a esperar que encienda el equipo, ya volví gente y vamos a vamos voy a tratar de hacer lo más posible, esto va de acuerdo al internet gente, ¿eh? Ahora vamos a esperar ahí que aparezca el menú, listo, vamos a ir por ejemplo, a ver, vamos a esperar que aparezca el menú, listo, y lo vamos a dar en parchar nuevamente, a ver, esperamos que esto si sí nos funcione, todo funcione de acuerdo al internet gente, ahí se va a empezar a parchar el certificado, listo, ahí se apaga el equipo gente, esperamos que no se desconecte porque si no vamos a tener un problema, creo que nos han desconectado nuevamente listo, ahí dice teléfono desconectado, vamos a desconectar, entonces vamos a probar con otro cable quizás sea problema de cable, pero si es que no les sale van a intentar nada más gente que si sí les va a funcionar aquí vamos a parchar, a ver vamos a esperar gente que no se nos desconecte el dispositivo ahí va a empezar a parchar el certificado, entonces como les dije, ojalá no nos desconecte gente. creo que esta vez si no nos va a desconectar y va a ser todo un éxito gente en este caso sin root, sin nada este equipo va a pasar gente el parche satisfactoriamente, esperemos que no se desconecte entonces listo gente, ahí se nos ha parchado ya. esta vez sí nos ha parchado y el teléfono se nos va a reiniciar ahí vamos a esperar nada más que nos aparezca que se ha terminado con éxito y listo gente, ya estaría reparado el email en este caso listo ahí nos dice con éxito y voy a desconectar mi equipo gente, ya ningún tipo de problema Android 10 y voy a esperar para probar con una tarjeta SIM A ver gente vamos a probar el equipo Voy a sacar yo el, la bandeja Para poder cambiar una tarjeta SIM En este caso gente soy de Perú Y bueno pues aquí en Perú si sí, chimera está funcionando Normalmente a ver, vamos a colocarlo Listo lo colocamos vamos a ver también el email gente acá vamos a esperar a que nos reconozca entonces el chip listo ahí se nos reconoció y lo tenemos gente entonces esto sería un método para hacer F4 a Samsung A10S gente aquí vemos que el email está parchado correctamente y también está cambiado correctamente aquí les voy a comprobar que no es el mismo email gente esperamos tarda a veces un poquito en salir el email pero eso es normal acá le he puesto el email al azar ustedes lo pudieron notar y acá gente perdón, acá vamos a ver si está parchado listo, en este caso no nos aparece información, pero ya estaría todo listo gente, para que disfruten ustedes, bueno eso fue todo, espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like, nos vemos en el próximo video